بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وانزل عليا فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك واسكنني فيه بحبوحات جناتك ya Oh Dios mío, abre para mí en este día las puertas de tu misericordia. Haz descender para mí en este día tus bendiciones. Dame éxito en este día para obtener tu satisfacción y hospedame en este día en el medio de los paraísos.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 las puertas de la misericordia, la complacencia de Dios, la recompensa de los piadosos. Leemos en eh, esta súplica, Oh Dios, dame éxito en este día para obtener, su, para obtener tu satisfacción. A veces en la vida nos ocurre que nos encontramos en una encrucijada entre la complacencia de Dios y la complacencia de la gente. Por ejemplo, si decimos una mentira, si asistimos a una reunión pecaminosa o si damos soborno, es posible que alegremos a algunas personas, pero eh, al mismo tiempo provocamos la ira de Dios. En estas condiciones los creyentes prefieren la complacencia de Dios sobre cualquier cosa y no lo desobedecen bajo ninguna condición. Esto es un nivel alto en la piedad. Espero que seamos buenos seguidores para Ahlul Bayt. Wassalamu alaikum.